Leonardo García es ingeniero de INTA y nos va a hablar sobre su experiencia en producción de plantas cítricas bajo cubierta. Bueno, eh, les voy a comentar brevemente las, tres, las, las dos etapas de la producción de libros cítricos. La primera etapa desde la conservación de la semilla, la semilla se tiene que conservar entre 4 y 7 grados en un 70% de humedad relativa. Esto se logra con una heladera de tipo familiar una vez que se conservan por el periodo que se desocupe la plantinera eh, son germinadas en cámara previo a la germinación en cámara se puede hacer un tratamiento para retirar el tegumento con una solución de agua lavandina eh, después de realizar esa, o esa, esa, esa quita de tegumento con la solución de agua lavandina se hace un tratamiento antifúngico en sí, con, un, con un fungicida esto minimiza la incidencia de albinismo en el almacen eh, son sembradas en bandejas de, de madera eh, y permanecen en cámara eh, alrededor de 10 días, 12 días. Una vez que son retiradas de la cámara, se repican este contenedor. Este contenedor es un tubete eh, rígido de plástico con costillas que direccionan las raíces y se logra este, esta calidad de plantín Con una excelente integridad de cepellón, altura, y diámetro. Este plantín va a tener un excelente, eh, un excelente potencial de, de, de regenerar raíces una vez que se llevado al contenedor definitivo. Bueno, esta es la segunda etapa de la producción de planta cítrica. Llegamos al plantín en un contenedor de 140 centímetros cúbicos. Este plantín se lleva a un contenedor definitivo este contenedor definitivo es de 4,5 eh, litros de capacidad puede ser también de más en este caso es un lote demostrativo de portingertos de Poncirus trifoliata injertado con una copa de limón Génova el sustrato que se utilizó es sustrato de corteza de pino con un 20% de turba turba de musgo ephagnus se hace un riego con goteo siete ríos diarios eh, la ventaja que tiene este sistema eh, es eh, su altísima densidad, o sea, altas plantas por metro cuadrado. El inger, una vez que crece el porte injerto, que se llega a un diámetro injertable, se injerta por escudete eh, en T, o eso, o sea, se puede hacer la T invertida con la yema de la, con la copa adecuada, ¿no? eh, En este caso, a los 15 días se desata y se le puede hacer el doblado que consiste de inclinar el injerto o doblarlo y la yema va a brotar rápidamente. Esta copa tiene un crecimiento de un mes y lo que estamos viendo del lote demostrativo tiene un crecimiento de cuatro meses. Eh, la ventaja es eso, su, su rápido crecimiento aplicando el sistema del doblado. Está disponible plantines de injerto cítricos para los productores que estén interesados en comenzar con esta producción bajo cobertura. Así que pueden contactarse con la cooperadora de INTA San Pedro.